Hola, bienvenido y bienvenida, una vez más, al canal de Amin Hoy te vengo a hablar de los principios de la energía como se descubrieron en el mundo. Todos sabemos que hoy por hoy nosotros estamos usando una energía que no es la correspondiente. ¿Pero qué pasó con la energía que ellos descubrieron y que luego fue ocultada para ponernos la energía que hoy por hoy nosotros tenemos en el enchufe de nuestra casa? Bueno, la cuestión es que todo esto empieza por tres científicos que trabajando descubrieron un fenómeno. Pero antes de eso, hay otro científico importante que su apellido es Volta. Y... Ah, no se puede acceder al, al Google hablado cuando estoy haciendo un video. Más raro. O, o me están hackeando el cerebro. El cerebro. No, el cerebro ya lo tengo hackeado. Me están hackeando el, el teléfono. Los hombres de verde. Bueno. La cosa es que el primero que encontró algo fue Volta. Volta... Eh, lo que hizo fue una pila, y se llama pila porque apiló ciertos materiales, por ejemplo, cobre y zinc. De esta manera, pila hizo esta pila, eh, Volta hizo esta pila, perdón. Nosotros en esta imagen podemos ver la pila, y al costado, a la derecha, tres segmentos. El de abajo es una chapita de cobre, o no, de zinc, perdón. en La de arriba es una chapita de cobre. Y al medio un pañito con vinagre. Esta celda, estas tres cosas, dan un voltio. Si las ponemos de a muchas, nos dan muchos voltios. Bueno, luego que Volta descubrió esta pila, vino un señor de apellido Runkorf. Y diseñó un generador que convertía la, la energía de esta pila en alto voltaje, muy alto voltaje, o sea que si con la pila de volta, acá lo podemos ver bien, si con la pila de volta, que es donde ahí donde dice P, es la pila, bueno, con esa pila de 6 voltios nosotros podíamos tener ahí donde dice E, en el salto de chispa, miles de voltios, entonces, ya teníamos un aparato que nos producía miles de voltios. La cosa es que todo no quedó ahí, una vez que Runkorf hizo este aparato junto con la pila de volta ahí es donde yo digo que vinieron estos tres científicos, que uno de los cuales es conocido, el mismo Tesla, el otro de apellido Odin, y el otro de apellido Darson ball Bueno, la cosa es que estos tres elementos de la naturaleza descubrieron a través de la electricidad. Ellos eran simples electricistas. Bueno, no simples, eran tres buenos ingenieros. Pero descubrieron una manera de generar un tipo de corriente que curaba. ¿Cómo que curaba? Sí, ellos se volvieron de un día para el otro... De, pasaron de electricistas a doctores, porque descubrieron esta energía que curaba. Bueno, la cosa es lo que estamos viendo. Nosotros acá estamos viendo tres aparatos iguales. El primero pertenece a Tesla. El segundo pertenece a ball Y el tercero pertenece a Odin. Estas tres personas usaron la pila de volta. Usaron el generador de Runcorf. A la salida le pusieron un salto de chispa y dos capacitores. Luego Tesla usó este diagrama, que es la bobina de Tesla, para lograr una descarga de alta frecuencia, donde ponías el brazo, por ejemplo, en esta descarga, y se te curaban los huesos, las articulaciones, bueno. Luego, Darson Ball, utilizando lo mismo, puso una bobina de otra manera. Y bueno, ahí donde dice vacuum electrode, eso era lo que te aplicabas al cuerpo. Y luego vino Odin y le puso dos bobinas, a diferencia de Darson Ball. Y también el vacuum electrode para curar huesos, articulaciones y toda cosa. Bueno, la cosa es que esto funcionó muy bien en los años 1930, pero era barato y efectivo y curaba realmente todo entonces la FDA dijo no esto no puede seguir así la FDA es el ente regulador de todas estas cosas él regula ellos regulan la medicina que vamos a consumir las comidas eh, los elementos de las comidas qué cosas está prohibida qué cosas no bueno ellos son los que prohibieron eh, la marihuana cuando todos sabemos ahora que la marihuana cura el cáncer bueno ellos la prohibieron porque sabían que curaba el cáncer. Una planta que, que crece en todos lados, gigante, bueno, no, prohibida. La, la planta milagrosa más vale que va a ser prohibida. En cambio ellos sus venenos te los aplican eh, en la farmacia así, sin ningún problema. Bueno, la cosa que eh, la FDA, como te decía, escondió esto y ahí quedó el misterio. Eh, luego de esto no hubo más de esto, esto fue lo último que se hizo, esto fue lo último y bueno, eso, hoy te quería mostrar, eh, voy a tratar de entrar a, al Facebook para mostrarte una imagen más, pero voy a ver si, si me lo permite esta aplicación, porque ayer no me lo permitió mientras que estaba filmando, hoy oh, un pie se cortó Gustavo Antonio Altamirano, Loco, ponete las pilas, mirá, aquí te pasó, pisaste un vidrio Bueno, a ver si se va o se queda Ay, se quedó, a ver, a ver si me deja acá Bueno, la cosa que bueno, ayer hice una, una, un dibujo Donde explico de manera simple para el que no entiende nada de qué se trata esto de la energía libre de la energía fría bueno hice este dibujo en este dibujo nosotros podemos ver 1, eh, 2, tres cuatro bloques podríamos decir por un lado la free energy comienza con una batería de 6 o 9 voltios por otro lado un generador, carrete de Runkorf, multiplican esos voltajes a un alto voltaje. Luego está el spark Up o salto de chispa para entrar en resonancia. <coughs> luego los dos capacitores generan los dos pi. Ahí es donde se rompe la simetría y se forman dos vórtices. O sea que la energía como que pierde la forma. Al perder la forma y luego tener que volver a recuperarla, Ahí hay un incremento, ahí es donde la naturaleza nos da más porque nosotros le estábamos pidiendo más. Luego viene un conmutador electromecánico que es para entrar en la resonancia armónica. Y bueno, y ahí donde dice energía fría, negativa, sería la carga que nosotros le vamos a poner para el consumo. Entonces de esto se trata todo, de tener un circuito donde en un lugar se rompa la simetría. Y ahí nosotros vamos a obtener más voltaje del que metimos. Así que bueno, te dejo el dibujito para que entiendas más o menos dónde es que se le añade a nuestra energía un poco más. Es en la parte de los capacitores que se rompe la simetría. Bueno, acá estamos viendo el contactor que usaba Tesla, que es el mismo que tenemos acá. Sería el conmutador que descarga, carga y descarga los capacitores. Tenemos el conmutador, acá tenemos un circuito resonante, un capacitor y una bobina, que nos muestra cómo hay un lugar en el capacitor donde está la gravedad. O sea que nosotros a través de un capacitor podemos generar antigravedad. Acá tenemos al generador carrete de Runcorps, Acá tenemos el esquema de, para transmisión de energía del carrete de Runkorf. La usamos con dos espirales y podemos transmitir energía eléctrica de carácter alterno. Eh, muchos kilómetros a la redonda tan solo con un pequeño generador de Runkorf. Bueno, y ahí tenemos a los famosos 2pi. Esto yo te lo quería mostrar porque también si vas al canal de André Bacardit de La Fuente... Vas a encontrar un video de él donde está mostrando un circuito que es una lámpara que está conectada a la red de 220 voltios. Pero él le puso a cada lado un circuito de una batería de 9 voltios con una lamparita. Bueno, es lo mismo que esto. Ahí donde dice un pi y un pi, él puso un circuito de una batería de 9 voltios con, alimentando una lamparita. Acá donde dice fuente de energía de alta tensión, que sería la red, 220 voltios, y acá donde dice energía fría, él puso una lámpara para que se encienda. Entonces, él nos muestra que con, un, con una salida de 220 voltios, que la llevamos a dos circuitos, donde se rompa la simetría, en este caso le puso dos circuitos de batería de 9 voltios con una lamparita, luego el consumo final Vamos a tener un incremento de energía porque la red, al pasar por las dos baterías que están eh, prendiendo las luces, se arma como un vórtice, se rompe el volumen. Al romperse el volumen, se rompe la simetría. Al tener que armarse nuevamente para dar a la lámpara, es como que ya no sabe la naturaleza cuánto tiene que entregar y entrega simplemente lo que se pide del otro lado. Y es así como se llega a. A conectar cosas que consumen más en fuentes que entregan menos. Pero bueno, este sería el truco. No quiero extender más el video. Te mando un abrazo y nos vemos hasta el próximo video. Chao.